El gobierno de John Biden reiteró su compromiso hacia una transición democrática y pacífica en Venezuela. La secretaria de prensa, Jim Pisaki así lo hizo saber en un contacto con los medios. El secretario de Estado, Anthony Blinker, había anticipado la administración de Joe Biden seguiría reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino y calificó a Nicolás como un represor frente a un gobierno dictatorial brutal. La nueva administración de los Estados Unidos reiteró su compromiso este martes para lograr una transición democrática y pacífica en Venezuela a través de las elecciones libres y justas. La secretaria de prensa, Jim Pisaki, en una entrevista con los medios dijo que el presidente ha tenido siempre en claro que el enfoque tendrá en el centro de la situación humanitaria apoyar al pueblo venezolano y revitalizar la diplomacia multilateral", agregó. También Visaki se refirió a la situación en Venezuela luego de ser consultada por el estatus de protección migratoria para los venezolanos en Estados Unidos, que el expresidente Donald Trump anunció antes de dejar la Casa Blanca. En concreto, recordemos que el mandatario había ordenado suspender por 18 meses la deportación a través de los programas, la salida forzada diferida. La verdad, no tenemos nada más que decir al respecto. Nuestro equipo de seguridad nacional está revisando todas las medidas tomadas por el gobierno Trump, indicó Pisaki al respecto. El presidente John Biden se ha mostrado a favor de conceder estatus de protección temporal a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en Estados Unidos. Por eso, el senador demócrata Bob Menéndez informó este martes que un grupo de legisladores del partido presentaron una propuesta a ese efecto. En dicha reunión, Menéndez y los senadores Dick Burdi, Patrick Niani y Cor Booking presentaron el proyecto de Ley TPS para Venezuela, el cual otorgaría protección a los venezolanos elegibles que están huyendo de las condiciones nefastas en un país natal y fortalecería los sistemas migratorios del país vecino a Venezuela. Los venezolanos que van a residir y trabajar legalmente en Estados Unidos, por medio de TPS y el DED, también permitirán el beneficio de permanecer y trabajar legalmente en el país norteamericano durante su duración. Ahora con el caso de las últimas decisiones de Trump es proteger a los venezolanos que reúnen las condiciones para no ser deportados durante 18 meses, aunque no es una condición de inmigración específica. Por su parte, Menéndez, de origen cubano y además muy crítico con el gobierno dictatorial de Nicolás, señaló que después de cuatro años de falsas promesas y engaños, nadie cree que Donald Trump tuviera una revelancia divina en su último día en la presidencia y decidiría proteger a los cientos de miles de venezolanos que estaba forzando a vivir en las sombras. Ahora miremos las propiedades El TPS se basa en un estatuto y es un estatuto migratorio legal en comparación con el programa de salida forzada diferida. Por eso es que estamos relanzando todos nuestros esfuerzos para apoyar de manera concreta y quienes huyen de la miseria causada por el gobierno dictatorial de Nicolás, agregó. A comienzos de este año, los legisladores por Florida, los demócratas Darren Soto y David Wessing y el republicano Mario Díaz presentaron una propuesta similar en la Cámara Baja. Sobre la manera de cómo lidiar con el gobierno dictatorial de Nicolás, el secretario de Estado, Anthony Blinker, confirmó el pasado martes en su puesto por el Senado, delineó los aspectos principales durante su audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores el 19 de enero. Según las declaraciones de Blinker, de que el gobierno de Biden intentará dirigir más eficazmente las sanciones a Venezuela, buscando primero que todo más asistencia humanitaria para el pueblo venezolano. También fue claro en decir que continuará reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino y calificó a Nicolás como un represor brutal. En la Casa Blanca se mantendrá el reconocimiento al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional Democráticamente Electa en 2015 como la única institución legítima en Venezuela, dijo Blinker, buscando aumentar la presión sobre un gobierno dictatorial liderada por un represor brutal como lo es Nicolás. Por otra parte, aclaró que debido a que el gobierno dictatorial de Nicolás continúa en el poder, el gobierno de Biden analizará nuevas medidas para lograr la libertad en Venezuela. Ante todo, necesitaremos una política efectiva que permita restaurar la democracia en Venezuela con elecciones libres y justas. Hay algunas cosas que debemos considerar, en particular una mejor y más fuerte coordinación y cooperación con países afines. Debemos estudiar la forma de orientar más eficazmente las sanciones que tenemos para que los habilitadores de la tiranía sientan realmente el impacto de esas sanciones, explicó Blinken. En una segunda información tenemos Venezuela, esto es la etapa donde la corrupción se tapa con más corrupción y buscan un tercer culpable. Por eso vemos con gran preocupación que la comisión especial que investiga a los diputados CLAP sumó más irregularidades al caso, pero nunca aprobó el informe de responsabilidad política e ignoró las recomendaciones de anular las cartas de buena conducta y prohibirlas a futuro. Si comenzamos a mirar las peticiones de indagar sobre la manipulación de fondos de manejo del gobierno interino de Juan Guaidó viene a todos los frentes. Arranca desde el mismo chavismo, que se explaya en sus intervenciones a acribillar a la oposición desde el Palacio Legislativo, formando bajo la artimaña de elecciones del pasado 6 de diciembre y desde los principales partidos que conforman la coalición opositora para exigir una supuesta rendición de cuentas en pro de la transparencia puesta en duda por múltiples casos de presunta corrupción que ha salido a la luz pública. Ahora la pregunta, ¿qué pasará cuando los investigadores terminen sumando las irregularidades a los casos objetos de investigación? Primero vemos dos frentes políticos donde casi nunca hay congruencia y hasta el día de hoy sin ponerse de acuerdo. Ahora suena absurdo que todos estén exigiendo cuentas claras a Juan Guaidó. Cuando casos como el de la Comisión de Contraloría que involucra a los llamados diputados CLAC, de los cuales se ha guardado absoluto silencio y que realmente merecen una explicación, tanto los investigadores como quienes se adjudicaron el papel de investigadores tienen mucho que aclarar. De hecho, el propio comisionado presidencial de Relaciones Exteriores Julio Borges denunció que el gobierno dictatorial de Nicolás está emprendiendo una guerra sucia contra las fuerzas democráticas del país. Ahora recordemos la táctica que costaba en entregar cartas de buena conducta a empresarios cercanos al chavismo a cambio de pagos. En dichas cartas los diputados daban fe del carácter impecable de una serie de empresarios que poseían lazos con el chavismo. Se sabe que las misivas eran enviadas a instituciones como la Fiscalía de Colombia, así como también el Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Las joyitas que aparecían aquí estaban acusados de hacer favores a SAP y a otros socios, entre ellos Freddy Superlano, quien ejercía entonces como presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, Conrado Pérez, vicepresidente. Así como los integrantes de esta comisión, Richard Arteaga, José Brito, Chaime Bucarana, Adolfo Superlano, Guillermo Luces, William Barrientos y Héctor Vargas, también aparece el nombre del diputado José Luis Pirela, miembro de la Comisión Permanente de Política Interior y el parlamentario Luis Parra, quizás el más polémico. En ese entonces, Luis Parra se desempeñaba como presidente de la Subcomisión de Recursos Naturales de la Comisión, aprovechando para atribuirse ciertas licencias bajo el cobijo del Parlamento Opositor. Parra además se presentó para presidir una fallida directiva de la AN promovida por la represión chavista para buscar destituir a Guaidó. Hoy, esta joyita, Luis Parra, es parte de la Asamblea Irrita que el chavismo eligió el 6 de diciembre. De acuerdo con un informe de la Comisión, existieron numerosas irregularidades con estos parlamentarios, los cuales hoy, a pesar de ser señalados, no han rendido cuentas. Esto es preocupante. Quieren evitar declarar responsabilidades, quieren salvar a Freddy Superlano y lo peor, no quieren prohibir las cartas de buena conducta ni anular las pasadas, que son una aberración. Comunicaciones afirmadas por el presidente de la Comisión en fechas en las que se encontraban fuera del país. En el documento se detalla que algunos diputados realizaron viajes a Europa donde sostuvieron encuentros y consignaron documentos en nombre de la Comisión Permanente de Contraloría sin autorización ni aprobación en el Senado de la misma. Voluntad Popular renunció en pleno por discrepancia con parte de la cúpula que impidió la expulsión del diputado Freddy Superlano por su responsabilidad en el otorgamiento de las cartas de buena conducta al testaferro Nicolás. La razón de la división en pleno habría sido la presión que recibieron del equipo nacional activista ENA para impedir la expulsión del diputado Freddy Superlano, la CRC, había aprobado expulsar al parlamentario por vinculación con el caso de Alessandro. Bueno amigos y hasta aquí la información, no olviden suscribirse, déjenos sus comentarios y hasta una próxima oportunidad.